Fue aplazada la audiencia este martes contra José Iván Betances, acusado de la muerte a tiros de José Agustín Concepción y Udalio Remigio, hecho ocurrido en el sector Hermanas Mirabal de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En el, en el día de hoy estábamos puestos a conocer la medida que pesa sobre el imputado José Iván Perdomo eh, para, para la audiencia preliminar pero fue aplazada debido a que la defensa técnica eh, alegó una notificación que debía eh, hacérsele y se aplazó para el martes 14 de, de agosto. Eh, ya el martes estamos en espera de que sí se pueda dar curso al proceso de manera eh, eficiente como se ha ido llevando. La madre del occiso también ofreció sus declaraciones. Yo soy madre de José Agustín Concepción, quiero la pena máxima de 30 años, a él le caben 60, porque mató a todo hombre muy humilde y muy serio y muy trabajadores. y que nunca tuvieron nada con la justicia, que lo pueden, bueno, buscarlo. Letra por letra, que eso no tuvieron nunca nada con justicia. Y era muy serio y muy humilde y muy trabajadores. Yo quiero la pena máxima. Recordamos sobre este hecho que ocurrió el pasado 20 de febrero del 2018 en la esquina formada por las calles 3 y 5 del referido sector. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.